consejo para construir una una contraseña segura Aunque eh, la debemos de, de cambiar Yo aconsejaría no tener una Bueno, vale, eso, eso es buen dato, eso está claro No El primer consejo es no tener la misma contraseña para todas las cosas Sí, exacto Efectivamente, pero co, como tampoco puedes tener 40 Y si empiezas a echar cuentas de todos los sitios donde te has dado de alta Tienes 40, o 50, o 100 ¿vale? Eh, Tienes dos oportunidades. Una, eh, utilizar software de gestión de contraseñas, que lo hay, y para el usuario final, pues es una manera de poder hacerlo, ¿vale? Y, y otra es, eh, tú vas a tener siempre eh, una cuenta sobre la que pivota en el resto. Si te das cuenta, salvo salvo las, las cosas de muy, muy, muy alta seguridad, como podemos ser los bancos, eh, el que te obligamos de alguna forma a tener algún tipo de contacto físico a la hora de, de hacer un, el, de establecer los segundos factores el resto de el resto de sistemas donde damos donde nos damos de alta al final damos un, una cuenta de correo que es donde se resetean las cuentas vale entonces eh, lo principal es proteger bien esa cuenta de correo principal la que usemos email, hotmail mmm, eh, la de un servidor que utilicemos en la que sea esa la tenemos que proteger bien ¿vale? con, con lo cual esa debemos ser especialmente eh, escrupulosos protegiéndola truco, truco, vamos a dar, a dar trucos eh, no hace falta que tenga 50 caracteres pero acuérdate de una frase una frase, es mucho mejor acordarse de una frase ...y coger la primera letra de cada una de las palabras... ...o la segunda, o la primera de la primera... ...la segunda de la segunda, la tercera de la tercera... El, ...lo que quieras, ¿vale? Con eso con eso te va a salir un churro... ...que es mmm, un churro, ¿vale? Te va a salir un churro... ...si además luego le quieres añadir algún número al final... ...o algún punto en algún momento, ¿vale? Pero eh, tampoco, tampoco con, con un cierto orden, ¿vale? Yo por lo menos ese es el truco que, el truco que tengo... ...yo tengo una frase de esa frase cojo eh, las iniciales y luego pues le meto un poquitín le meto un poquitín más vale con eso con eso tenemos eh, la protección de nuestra cuenta principal ¿vale? o nuestras cuentas principales una o dos podemos tener a lo mejor pues yo qué sé pues para, para los casos yo qué sé pues para Apple yo para Apple también tengo una que que es y, y tengo para uno o dos servicios tengo esa para el resto, para el resto lo que hago es tengo una que sigue más o menos ese mismo esquema y luego me la me la diversifico en función del sitio, ¿vale? Entonces, pues eh, voy escogiendo en función del sitio, pues la, la tercera y la quinta letra del sitio. O a la tercera y la quinta y le sumo uno. Y tengo una regla para cada, y tengo una regla para cada sitio. ¿Vale? Eso es un truco. Eh, porque me gusta poder utilizarlo en todos los lados y no tener eh, no tener que depender de un software. Para el usuario normal hay 2, 3, 4, 5, 10 mm, eh, eh, sistemas de gestión personal de passwords eh, que puede servir. Y luego, hay un montón de sitios que directamente pongo eh, una que no tiene pues yo que sé, el, no, no os la voy a decir pero vamos, que es mm, la más tonta, porque por qué eh, es que hay muchos sitios que, el, que a mí yo no tengo ningún interés en tener una contraseña segura en el sitio. El que tiene interés que no entre nadie en el sitio es es el otro, no yo. O sea, eh, son servicios que servicios que usas. Yo que soy un periódico. El que no quiere el que no quiere eh, el que no quiere que entre un tercero no soy yo. A mí me da lo mismo. Si, si, si, si, si, si voy a leer el periódico, lo que lo que no quiere el periódico es que entre un tercero con tu cuenta, pero es problema del periódico, pues, pues ahí lo siento mucho, utilizaré una que no que, que me acuerdo fácil y que no tengo que hacer nada, le pongo cuatro cualquier tontería y, y adelante, ¿vale? Entonces ese es un ese es mi truco.